¿Qué pasa, pues, pasa? Soy Kenia estamos de vuelta con una cosa muy interesante que mucho me lo he pedido y sé que a muchos lo hace falta. Sé que a veces, no sé por qué razones, pero el launcher oficial de Ion América os suele dar problemas, por ejemplo, de bajadas muy lentas o que se queda parado o atorado en cierto porcentaje y no baja más paquetes de datos del juego. Bueno, como yo vengo haciendo años atrás, yo o subí a Ion 5, o subí a Ion 5.6, o subí a Ion 5.8, y ahora he subido a Ion 6.2 a Mega Uloa, con el traductor de dentro de una carpeta. Recordad que el traductor es opcional, y el traductor es como si cogemos los archivos de Gameforge y lo ponemos en Ion NEA. no es el archivito fácil que yo tuve, es lo que es sustituir carpetas y lo traducimos, pero eso no es para otro vídeo. ¿Cómo vamos a hacer el tema? este? bueno, es eh, muy fácil. Lo primero, lo primero es si no te ha no instalado Ion, es instalarte a Ion América. Lo instalas, ejecuta el launcher y le das cuando empiece a descargar. Vete a la carpeta que te habrá creado llamado Ion, vale, y cogemos y a ver con un monte por aquí pa pa pa pa aquí estoy y cogemos nuestro IonNA 6.2 y lo descomprimimos Os va a crear una carpeta llamada IonNA 6.2 y lo que vais a hacer es abrirla que os saldrá todo esto pues todo esto vale yo tengo aquí otra opción no hagáis caso a lo que yo tengo por aquí vale pero todo lo que haya dentro de la carpeta lo metéis en vuestra carpeta Ion que bueno, yo lo tengo en un disco duro aparte y vosotros por defecto lo tendréis en archivo de programa, en lanzador, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Ahí lo copiáis con el launcher apagado. Después de abrir el launcher seguramente se pondrá a ver qué archivo hay y una de dos, o se baja algo que falte o no. Yo lo he pasado con el, con el archivo System Option Graphic borrado. ¿Por qué? Porque yo lo tengo todo al máximo y puede que si lo ponéis en un ordenador... Con otro monitor distinto, con otro sistema distinto, puede causar problemas. Por eso, el juego está funcional. Es muy fácil, ya sabéis. Cogéis, bajáis el archivo que, vosotros tiene contraseña. Y la contraseña de la descarga está en la información del vídeo, ¿vale? Debajo del link de descarga. O lo descargáis, está en unas cuantas partes hay. Vamos a verla, a ver cuántas partes hay, cuántas partes hay. Un segundito que lo diga aquí está está en 43 partes eh, o lo he puesto en cómodas partes de 700 mega vale para que lo descargáis pues uno lo vaya bajando recordad o lo bajáis lo de comprimir con la contraseña que tendréis en la descripción del vídeo y luego todo ese contenido lo copiáis o lo cortáis yo recomiendo copiarlo por si se apaga el ordenador que sepáis que no perdáis datos lo copiáis y lo pegáis dentro de la carpeta Ion que os haya creado el launcher cuando él solito ha empezado a bajar el juego. ¿Vale? Que no? Pues vosotros mismo creáis, no hay pérdida, vamos, es eh, muy fácil. De hecho, el launcher os creará una carpeta llamada Ion. Y eso, ahí metáis todo. Eh, luego abrí el launcher, si queréis hacer un fiseo, si queréis hacer un, un chequeo de lo que sería eh, todo, os lo voy a enseñar cómo sería, ¿vale? Vamos a abrir el lado, vamos a abrir por aquí esto vale os voy, a, os voy a abrir vamos a ver y yo abro por aquí esto un segundín creo que me he equivocado sí vamos a ver, hombre me voy a equivocar ahora de mi mi propia contraseña ah porque tengo puesto por la mayúscula ah. me encanta cuando estas cosas pasan en directo bueno aquí tenéis Reparar archivo Vale, le dais a reparar archivo Bueno, Office, pasa que yo tengo el launcher En español, recordad que Podéis poner el launcher en Español Oficialmente en español, vale Y eso le dais A reparar archivo, O hará Un chequeo y si falta Algo se lo, lo descargará Que os sale automáticamente Play, pues perfecto No hace falta hacer nada pero yo siempre recomiendo eso, hacer un pequeño chequeo y eh, ya está, o iba a decir un par de cosillas para, un par de cosillas para digamos, eh, reparar archivos, pero no ya que estamos, como siempre me, me gusta hacer publicidad y recordar que tengo un grupo de Facebook llamado Ion Hispano, ¿vale? yo lo recomiendo, somos ahora mismo 2216 miembros Vamos creciendo 100 por semana, cada vez más y más. Es un grupo eh, con buena onda, con buen rollo. Quien se pasa lo elimino con uno cuanto cuantos avisos. Aviso primero, si a segundo aviso no hace caso lo, lo muteo durante 24 horas. Y si encima se pasa, como me ha pasado con uno o dos, lo baneo del grupo para siempre. Recordad, grupo un Hispano es muy fácil de encontrar en Facebook. Eh, si juega en Ayunenia, es eh, tu grupo... Eh, donde hay que estar para pedir ayuda? Buscar eh, eh, nueva experiencia, nuevos amigos, nuevos compañeros. O si va a jugar en Gameforge, también. Hay más jugadores de América que Gameforge. Pero bueno, está eh, eh, invitado. ¿Por qué no? Eh, a lo que hay, ya sabéis, aquí hablamos de todo un poquito y demás. Y recordad también que tenéis mi grupo de Killer Samus Games. Que es el grupo oficial del canal donde voy publicando cosillas, bueno, publico todos los vídeos que voy subiendo y bueno y todo eso aunque la red social donde más uy es que salen cosas uy toque, ¿eh? uy esto que es que salen cosas malas aunque es que tengo gente que gente que sigo y esa gente que sigo comparte cosas no lo puedo evitar a ver qué le hago lo dicho eh... donde más publico cosas es en mi, facebook, en mi facebook en mi twitter vale aquí es donde más publico cosas en mi twitter de killer samus games que hago un directo en youtube aquí os yo lo aviso con antelación y os lo publico que veas un directo en, twitter, en Twitch, en pues igual aquí lo aviso con antelación y lo publico que subo un vídeo al canal pues aquí lo publico aunque si me sigues en el canal y a la par, tienes activadas las notificaciones, te llegará sin ningún problema. Y como digo, ya sabéis, compartí el vídeo, compartir eh, la subida, que bueno, me, me ha costado pues partir los trozos y subirlo. Yo lo he probado y funciona perfectamente. ¿eh? recordar que es muy fácil: que simplemente bajar los archivos, descomprimirlos, copiarlo dentro de la carpeta que igual haya creado el launcher después de haberlo instalado y haberle dado a bajar el juego. Creará una carpeta, una carpeta. cerrar el launcher, copé todo. Voy a ejecutar el launcher y que el launcher reconozca los archivos. Ya, dar a jugar y ya está. Voy a preparar un vídeo sobre cómo solucionar diversos problemas que me estoy encontrando con alguno que les le pase con Ion. El sin code ya ha sido solucionado, pero hay alguna cosilla que os pasa. Más que solucionar problemas, son consejos porque todo el mundo es muy distinto. Y algunos le dan problemas y algunos le da otro. Por eso voy a hacer una especie de consejo para, por lo menos, intentar que no tengáis tantos problemas. Y yo creo que nada. Si más ya sabéis, soy Killer y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.